Hola, soy Fernando Pena, psicólogo, director del Centro de Psicología Calma al Mar y presidente de la Asociación Española de Psicología Sanitaria, Aepsis Tengo el gusto de compartir con vosotros este vídeo en el que os voy a hablar de seis formas de cerrarle la puerta a la ansiedad Llevo algo más de 20 años trabajando con pacientes en la consulta de psicología y uno de los problemas más habituales es el de ansiedad. Si tú estás viendo este vídeo es posible que te interese aplicar una o varias de estas seis cosas que te voy a plantear. La primera de ellas es el estilos de vida ansiosa. Si quieres cerrarle la puerta a la ansiedad tendrás que valorar cuál es tu estilo de vida, qué es lo que haces en tu día a día, cuáles son tus hábitos, tus costumbres, por ejemplo, si tienes una carga de trabajo muy elevada, como han tenido bastantes pacientes que han acudido a consulta, que trabajaban 10 horas diarias 6 días a la semana, bien porque eran empresarios, bien porque tenían personas en su equipo que tenían ciertas responsabilidades, pues tienes que valorar si la carga de trabajo es excesiva o si la carga académica es excesiva. He tenido pacientes que estaban haciendo dos carreras a la vez, además de otras muchas cosas. Y desde luego, cuando metes en tus día a día, en tus jornadas, más de lo que cabe, el resultado es ansiedad. Entonces, valora los estilos de vida, el estilo de vida que tienes. Hay mucha gente que ha venido a consulta que no es que tenga ansiedad, es que tiene una vida ansiosa, que es diferente. Entonces, hace falta intervenir en los tengo que. Tengo que ir al gimnasio, tengo que terminar este proyecto, tengo que pasar más tiempo con mi familia, tengo que encontrar pareja, tengo que, etcétera, etcétera, que sea demasiado colapsar tu vida. Eh, yo siempre digo que no se puede hacer una intervención psicológica si el estilo de vida no acompaña. Eh, si, si tomas una plancha de planchar la ropa y le pones la mano encima, ¿qué va a pasar con tu mano? Se va a quemar. Si al día siguiente pones la plancha de nuevo y pones tu mano encima, se va a volver a quemar. Y así día tras día tras día. No puedes decir, no, vamos a hacer una intervención psicológica para que lleves mejor el dolor. No, porque te va a seguir doliendo. Es decir, la intervención que debes de hacer es valorar el estilo de vida que tienes. El segundo de los elementos para cerrar la puerta a la ansiedad es tener hábitos de relajación. Hay muchas personas que han acudido a consulta que cuando me decían, tengo ansiedad desde hace 10 años. A lo mejor es tu caso, no lo sé, quizás estés empezando a tener ansiedad, quizás te lleves con la ansiedad más de 10 años. Pero si tienes ansiedad, yo lo que le pregunto a estos pacientes es, dime las técnicas de relajación que utilizas. Me dicen, no, no hago nada, a veces me tomo alguna pastilla, algún diazepam, algún tranquimacin o pastillas para la ansiedad. Pero nada más. Y les pregunto, ¿y eso ha solucionado tu problema? Me responden, no, por eso estoy aquí. Exacto. Entonces, las personas que tenéis ansiedad necesitáis aplicar técnicas para la ansiedad. Es, es evidente y necesitáis convertir esas técnicas en lo que aparece aquí abajo, en un hábito. En, un hábito. en internet, en, en mi canal de YouTube, encontraréis técnicas específicas guiadas y gratuitas que podéis hacer y entrenar. Y es como ir al gimnasio o pues, tener cualquier otro, otra pauta de vida saludable. Pero no basta con hacerla una vez, dos veces, tres veces. Hay que transformarlas en hábitos. En hábitos significa que debes de dedicar un ratito cada día a ellas. Y cuando tengas ansiedad, aplicar las técnicas. ¿vale? A mí me pone ansioso, por ejemplo, cuando viene a grabarme la tele. Pues antes de que venga la tele a grabarme al despacho, pues hago estas técnicas de relajación. Lo he convertido en un hábito, en una costumbre. Para mí, la gente que toma fármacos sin usar y habituarse a técnicas de relajación no tiene ningún sentido. Si es tu caso y has venido tomando pastillas durante las últimas semanas, meses o incluso años... Y no has empezado a practicar de manera constante y habituada alguna técnica de relajación y quieres deshacerte de la ansiedad, es urgente que busques esas técnicas y que las apliques. En internet las encontrarás, si buscas en Google o en YouTube, si buscas respiración diafragmática lenta, Fernando Pena, si pones eso, respiración diafragmática lenta, Fernando Pena, encontrarás una muy buena. Y si tienes un nivel de ansiedad muy, muy elevado, pon jacobson escrito con j jacobson fernando pena y encontrarás una técnica que es mucho más potente es verdad que es más larga pero está específicamente indicada para niveles de ansiedad muy elevados la tercera de, las, de los elementos para cerrar la puerta a la ansiedad es el dejar de hacer actividades en paralelo dejar de hacer actividades en, en paralelo es que hay personas que eh, por ejemplo, eh, comen mientras siguen trabajando con el ordenador, ¿ok? O que mm, preparan, ayudan a hacer los deberes a sus hijos a la vez que hacen la comida y a la vez que organizan el día siguiente. Eh, hay gente que, en definitiva, vive con prisa. Y como vive con prisa, hace las cosas en paralelo. Y la mente se estresa, la mente se fatiga, la mente genera ansiedad. Porque... Descarga hormonas en tu torrente sanguíneo que potencian lo que luego tú sientes como ansiedad. Entonces actúa para dejar de vivir en paralelo, para dejar de hacer cosas a la vez. Si estás comiendo, pues no tengas el teléfono al lado mandando eh, cosas del trabajo. No, si estás comiendo, disfruta de la comida. Si estás haciendo los deberes con tus hijos, céntrate en hacer los deberes con tus hijos. Y deja de planificar lo que tienes que hacer en el trabajo en paralelo. Deja hacer hacer cosas de la casa en paralelo. Es decir, maneja las tareas una por una, no en paralelo. Si tienes ansiedad, tienes que dejar de vivir en paralelo. Tienes que dejar de vivir con prisa. ¿vale? Ese sería el punto 3. El punto 4 para cerrar la puerta a la ansiedad es evitar... Si, eh, Dejar de evitar situaciones cotidianas. Las personas que tienen ansiedad empiezan a evitar, evitar, evitar. Si tú tienes un nivel de ansiedad muy fuerte desde hace tiempo, es posible que si yo te pido que hagas una lista de cosas que has estado evitando, esa lista sea ya más bien larga, ¿verdad? Si tienes ansiedad, quizás evites ir a sitios donde hay bastante gente, como centros comerciales o conciertos. Quizás evites viajar en transporte público. Quizás evites aquellas situaciones en las que el pas en el pasado sentiste ansiedad, como a lo mejor hablar delante de gente. El hecho de evitar hacer cosas es la antesala para aumentar la ansiedad. Entonces debemos de hacer lo contrario, acostumbrarnos a hacer esas cosas. No siempre es fácil, yo lo sé, hay veces que incluso ese rechazo es tan grande y esa incapacitación para hacer esas cosas es tan grande... Que necesitas apoyo psicológico si es así pídelo pide ayuda hay profesionales de la psicología que estamos muy acostumbrados a ayudar a personas como tú a enfrentarse a cosas que evitan lo que tengo muy claro después de todos estos años trabajando con pacientes con ansiedad es que si ese listado de cosas que evitas es extenso y hay muchas cosas que estás evitando y además te preocupan es difícil deshacerse de la ansiedad si no trabajas con esas cosas te acostumbras a, a ellas el siguiente de los elementos el quinto para cerrar la puerta a la ansiedad son las relaciones interpersonales conflictivas hay determinadas cosas que tienen que ver con tu trato con otras personas sea tu pareja sea tu familia sea tus compañeros de trabajo que te está generando ansiedad por no tener habilidades suficientes para manejar esas situaciones me refiero concretamente, por ejemplo, cuando no sabes realizar críticas a otras personas o pedirles cambios de conducta, y para ti pedir a otra persona que se comporte de una manera diferente es un suplicio, es una guerra, te pone muy nervioso. O, por ejemplo, porque no has aprendido a recibir críticas de manera habilidosa. Y hay técnicas concretas. Si buscas la técnica de la muñeca rusa en Internet, técnica de la muñeca rusa, te ayudará a saber cómo recibir críticas de manera habilidosa, sin despertar ansiedad. El, el manejar situaciones con otras personas para poner límites a otras personas, aprendiendo a decir que no, con habilidad, de manera cortés, es otra de las cosas que pueden ayudarte a disminuir tu ansiedad. En definitiva, mejorar tus habilidades sociales. Si este es un punto que te ha resonado, que, que dices esto creo que me vendrá bien, te invito a ver una conferencia mía en Internet que se llama Conferencia Completa de Habilidades Sociales. Es una conferencia en la que explico diferentes habilidades y creo que te puede gustar. Te invito también a echarle un vistazo a mi libro que ha salido hace unas tres semanas y ya lo podéis conseguir en clavesdelbienestar.com. El libro se llama Las 10 claves del bienestar y está a la venta tanto en formato digital como en formato papel, como este de aquí. Y ahí te, ahí te hablo de habilidades específicas para mejorar la relación con otras personas y para disminuir la ansiedad. De hecho, el primer capítulo está íntegramente dedicado a reducir la ansiedad. Creo que te puede gustar. Y el sexto de los elementos y último de los elementos es no aceptar la ansiedad. No aceptar la ansiedad implica que hay personas con ansiedad que tratan de taparla, de esconderla, de que no se les note y de hecho dejan de hacer cosas porque saben que en esas cosas les van a notar ansiosos. Pues a lo mejor es viajar, a lo mejor es hablar en público, a lo mejor es pues, llevar a cabo cualquier tipo de comportamiento porque la gente con ansiedad intensa acaban por sentir una ansiedad en diferentes situaciones, en diferentes ambientes. Entonces tratan de evitarla, de taparla. Y cuando tratas de ocultar la ansiedad, sucede lo mismo que cuando jugaba con mis amigos, por ejemplo, a pasarnos la pelota entre tres o cuatro, cuando, estando en el mar, ¿vale? estando, nos cubría el mar por aquí, más o menos, el océano, estábamos en la playa y nos jugábamos a pasarnos la pelota entre tres o cuatro. Y había alguien en el centro que trataba de cazarnos la pelota, de. De arrebatárnosla, ¿ok? Y ese era un poquito la finalidad del juego. En algunas ocasiones, para despistar a esta persona que estaba en el medio intentando cazar la pelota y quitárnosla, lo que hacíamos era esconder la pelota dentro del agua, empujándole de la pelota hacia abajo. ¿Y qué sucede con la pelota cuando la metes dentro del mar? Que la pelota tiene una tendencia a qué? Eso es, a subir, ¿no? Y a, a salir hacia afuera disparada, incluso con más fuerza. Cuando tratamos de tapar la ansiedad, de que no se nos note, de no aceptarla, el resultado es exactamente el de la pelota, que tiende a salir con más fuerza. Entonces, ese no es el camino. El camino es acepta tu ansiedad. Asume que la tienes. Recuerdo una ocasión cuando empecé a dar charlas en público y conferencias que me temblaba la voz, tenía mi guión aquí en la mano, me temblaba la voz y me temblaba la mano también de la ansiedad que tenía. Y marqué un cambio grandísimo en mi forma de dar conferencias cuando dije, vale, tengo ansiedad, me lo están notando, pues vamos adelante, que no pasa nada, que la gente tiene ansiedad, que tener ansiedad es algo normal, que de las personas que me están escuchando, probablemente el 10, 15 o 20% también tengan ansiedad y es algo normal. Entonces no tengo por qué tratar de esconderlo, taparlo, ocultarlo, o empujarlo debajo del agua. Está mucho mejor que digas, vale, esto es lo que me pasa, lo acepto. No es grave, no me va a matar, me puede hacer pasar por un momento incómodo, pero es algo que le pasa a muchísima, muchísima gente y de hecho la gente lo tiene que entender. Entonces, la sexta y última clave para cerrarle en la puerta a la ansiedad es acepta desde hoy que tienes ansiedad, no trates de taparla, de ocultarla. Y si la gente te lo nota, pues que te lo note, que no pasa nada, que la ansiedad es normal. Espero que te haya gustado este vídeo con seis claves para cerrar la puerta de ansiedad a la ansiedad. Si es así, compártelo y ojalá que te suscribas al canal y que sigamos muy muy en contacto. Te mando un beso y disfruta mucho del día. Ponlo en práctica lo que has visto.